Un sabio dijo, da, pero no permitas que te utilicen. Ama, pero no permitas que abusen de tu corazón. Confía, pero no seas ingenuo. Escucha, pero no pierdas tu propia voz. Todos hemos experimentado alguna vez en nuestras vidas decepciones amorosas. Algunas personas pueden salir de una relación tóxica sin mucho daño pero otras pueden llevar mucho tiempo para recuperarse. En ambos casos, es importante establecer límites saludables en las relaciones para evitar caer en situaciones similares en el futuro. En este artículo, basado en la frase, un sabio dijo, exploraremos cómo establecer límites y evitar que las personas abusen de nosotros en una relación. Primera parte, da, pero no permitas que te utilicen. Cuando comenzamos una nueva relación, a menudo somos más generosos y dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, hay momentos en que damos demasiado y dejamos que la otra persona nos utilice sin darnos cuenta. Esto puede ser un problema, especialmente si la otra persona no está dispuesta a darte lo mismo a cambio. Para evitar ser utilizado en una relación, es importante aprender a establecer límites claros. Por ejemplo, no siempre tienes que estar disponible cuando la otra persona te llama o te envía mensajes de texto. También es importante decir no a veces si sientes que te están pidiendo demasiado. Aprende a escuchar tus necesidades y establece límites que te ayuden a cuidar de ti mismo. Segunda parte, ama, pero no permitas que abusen de tu corazón. Cuando estamos enamorados, a menudo nos abrimos y somos vulnerables con la otra persona. Sin embargo, esto también puede significar que la otra persona tenga más poder sobre nosotros y pueda hacernos daño más fácilmente. Para evitar esto, es importante establecer límites saludables y aprender a reconocer los signos de una relación tóxica. Algunos signos de una relación tóxica incluyen sentir que siempre tienes que estar a la defensiva, sentirte criticado o menospreciado, o sentir que no puedes ser tú mismo en la relación. Si te encuentras en una relación que te hace sentir así, es importante establecer límites claros y, si es necesario, alejarte de la situación. Tercera parte, confía, pero no seas ingenuo. Cuando comenzamos una nueva relación, es natural querer confiar en la otra persona. Sin embargo, es importante recordar que no todas las personas tienen buenas intenciones. Para evitar ser lastimado, es importante aprender a confiar en las personas adecuadas y ser cauteloso con las que parecen demasiado buenas para ser verdad. Aprende a confiar en tus instintos y a no ignorar las banderas rojas en una relación. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, es posible que lo sea. También es importante no confiar ciegamente en la otra persona, especialmente si no han demostrado que son dignos de confianza. Cuarta parte, escucha, pero no pierdas tu propia voz. Cuando estamos en una relación, a menudo queremos hacer todo lo posible para complacer a la otra persona. Sin embargo, esto puede significar que perdemos nuestra propia voz y nos volvemos demasiado dependientes de la otra persona para nuestra felicidad. Para evitar esto, es importante aprender a escuchar a la otra persona, pero también a mantenerte fiel a ti mismo. Aprende a comunicar tus necesidades y deseos de manera clara y directa. Si algo te molesta o te hace sentir incómodo, no tengas miedo de hablarlo con la otra persona. Aprende a mantener tus propios intereses y metas en mente y no dejes que la relación te impida alcanzar tus objetivos. La clave es encontrar un equilibrio entre escuchar a la otra persona y mantener tu propia identidad y voz en la relación. Quinta parte, conclusión. En conclusión, establecer límites saludables en una relación es esencial para evitar ser utilizado, abusado o lastimado. Aprender a dar sin permitir que te utilicen, amar sin permitir que abusen de tu corazón, confiar sin ser ingenuo y escuchar sin perder tu propia voz son todos pasos importantes para mantener una relación sana y equilibrada. Recuerda que establecer límites no significa ser egoísta, sino cuidar de ti mismo y de tus propias necesidades en una relación. Además, es importante recordar que no todas las relaciones son perfectas y puede haber momentos en los que necesites tomar la difícil decisión de terminar una relación que no te está haciendo bien. En estos casos, establecer límites claros y aprender a poner fin a una relación de manera saludable y respetuosa puede ser una gran ayuda para ti y para la otra persona. En resumen, la clave para establecer límites saludables en una relación es ser fiel a ti mismo, aprender a escuchar tus necesidades y deseos y tener el coraje de establecer límites claros y respetarlos. Si puedes hacerlo, estarás en el camino de tener relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro. Al final, para evitar que alguien te hiera o te lastime, es importante entonces que profundicemos en el tema de poner límites, Aquí te cuento cómo. Paso 1. Identifica tus límites personales. El primer paso para establecer límites saludables es identificar qué es lo que te hace sentir incómodo o te causa estrés en una relación. Qué comportamientos o actitudes de los demás te hacen sentir incómodo. Cuáles son tus necesidades y deseos personales que no estás dispuesto a sacrificar en una relación. Identificar tus límites personales es clave para establecer límites saludables. Paso 2. Comunica tus límites. Una vez que hayas identificado tus límites personales, es importante comunicarlos claramente a las personas con las que te relacionas. Puede ser difícil al principio, pero es importante ser honesto acerca de tus necesidades y deseos. Si algo te molesta o te hace sentir incómodo, háblalo abiertamente con la otra persona. Comunicar tus límites claramente es esencial para establecer límites saludables. Paso 3, aprende a decir no. Decir no es uno de los límites más importantes que puedes establecer. Si no estás dispuesto o no puedes hacer algo, aprende a decir no de manera clara y directa. Decir no no significa que seas egoísta, Sino que estás siendo fiel a ti mismo y a tus necesidades. Aprender a decir no es fundamental para establecer límites saludables. Paso 4. Mantén tus límites. Una vez que hayas establecido tus límites, es importante mantenerlos. No permitas que las personas te presionen para que cambies tus límites o te hagan sentir culpable por ellos. Mantener tus límites es esencial para establecer relaciones saludables y equilibradas. Paso 5. Aprende a manejar las reacciones de los demás. Al establecer límites saludables, es posible que encuentres resistencia o incluso reacciones negativas por parte de las personas con las que te relacionas. Aprender a manejar estas reacciones es importante para mantener tus límites y establecer relaciones saludables. Aprende a ser asertivo y mantener la calma cuando las personas reaccionan negativamente a tus límites. Paso 6. Evalúa tus relaciones. Una vez que hayas establecido tus límites, es importante evaluar regularmente tus relaciones para asegurarte de que sigan siendo saludables y equilibradas. Si una relación está causando estrés o no está cumpliendo tus necesidades y deseos personales, es posible que necesites reevaluarla. Aprende a ser honesto contigo mismo acerca de tus relaciones y no tengas miedo de tomar decisiones difíciles. Paso 7. Aprende a perdonar. A pesar de tus mejores esfuerzos, es posible que las personas a veces crucen tus límites y te lastimen. Aprender a perdonar es clave para seguir adelante y mantener relaciones saludables en el futuro. Sin embargo, también es importante aprender a establecer límites claros con estas personas en el futuro para evitar que se repitan situaciones similares. En resumen, establecer límites saludables es clave para mantener relaciones saludables y equilibradas. Aprender a identificar tus límites personales, comunicarlos claramente, aprender a decir no, mantener tus límites, manejar las reacciones de los demás, evaluar tus relaciones y aprender a perdonar son pasos importantes para establecer límites saludables y evitar que las personas abusen de nuestra confianza y nos lastimen. Recuerda que establecer límites saludables no significa ser egoísta o insensible, sino cuidar de ti mismo y de tus propias necesidades en una relación. Si puedes hacerlo, estarás en el camino de tener relaciones más saludables y satisfactorias en el futuro. Por último, es importante recordar que establecer límites saludables es un proceso que lleva tiempo y práctica. No te desanimes si al principio encuentras dificultades para establecer tus límites o mantenerlos. Sigue practicando y aprendiendo y eventualmente encontrarás tu propia forma de establecer límites saludables en tus relaciones personales y profesionales. ¿Pero qué pasa cuando una persona no respeta tus límites? Y por más que intentas y buscas que se te respete, esa persona no responde positivamente. Bueno, en ese caso, solo queda el tener que sacar a esa persona de tu vida. Así, sigue estos consejos. Paso 1, identifica las personas que te hacen daño. Lo primero que debes hacer es identificar las personas en tu vida que te hacen daño. Estas personas pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo o incluso parejas románticas. Identificar quiénes son estas personas es el primer paso para alejarte de ellas. Paso 2, evalúa la relación. Una vez que hayas identificado las personas que te hacen daño, es importante evaluar la relación. ¿La relación te aporta algo valioso y positivo? ¿O solo te causa estrés y dolor? Evaluar la relación puede ayudarte a determinar si vale la pena seguir manteniendo esa relación. Paso 3. Establece tus límites. Si decides seguir manteniendo una relación con alguien que te hace daño, es importante establecer límites claros. Comunica tus necesidades y deseos de manera clara y directa y a saber a la otra persona que no tolerarás comportamientos que te hagan daño. Si la otra persona no respeta tus límites, es posible que necesites alejarte de ella. Paso 4. Aprende a decir no. Decir no es uno de los límites más importantes que puedes establecer. Si alguien te pide algo que no estás dispuesto o no puedes hacer, aprende a decir no de manera clara y directa. Decir no no significa que seas egoísta, sino que estás siendo fiel a ti mismo y a tus necesidades. Paso 5, dale tiempo a la relación. Si decides seguir manteniendo una relación con alguien que te hace daño, es posible que necesites darle tiempo a la relación. Dale a la otra persona la oportunidad de cambiar y mejorar su comportamiento. Si la otra persona está dispuesta a cambiar, puede valer la pena seguir manteniendo la relación. Paso 6. Aprende a dejar ir. Si la otra persona no está dispuesta a cambiar su comportamiento y seguir abusando de tu confianza, es posible que necesites aprender a dejar ir. Aceptar que una relación no está funcionando y tomar la decisión de alejarte puede ser difícil, pero a veces es necesario para tu propia salud emocional y bienestar. Paso 7, busca apoyo. Alejarse de personas tóxicas puede ser un proceso difícil y doloroso. Busca apoyo en amigos, familiares o un terapeuta si necesitas ayuda para lidiar con tus emociones. No tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites. En resumen, alejarse de personas que abusan de nuestra confianza y nos hacen daño puede ser difícil, pero es esencial para nuestra salud emocional y bienestar. Identificar a estas personas, evaluar la relación, establecer límites claros, aprender a decir no, Dar tiempo a la relación, aprender a dejar ir y buscar apoyo son pasos importantes para alejarse de personas tóxicas y establecer relaciones más saludables y equilibradas.